Sí, sí, soy consciente de que estoy grabando, eh. Soy consciente. En fin. ¿Qué pasa, pues? Soy Kira y os traigo Avion Online. Con suculenta información. Y muchas cositas. Eh, bueno, eh, interesante, cosas cosa, cosa interesante. Bien, deciros que en online. Voy a iniciar voy a la online pasa a ser free to play. Vamos a entrar, ¿vale? Que lo vayáis viendo. He subido y he grabado mucho. Bueno, para tener bien online al canal. Eh, habrá quien lo conozca y habrá quien no lo conozca. Vale, desafío cazador. Esto es un nuevo. Hace ya mucho que no entro. Así que lo no más seguro que no disponible, disponible, ok. Disponible, disponible, ok. Bueno, pues amigos, esto es Alien Online. A partir de mañana, Alien Online. Bueno, a partir de mañana, a partir del día 10 de abril. Alguien online será free to play. Este juego que era de pago. Eh, será free to play. Hay mucha gente que quiere jugarlo, pero yo antes voy a informar que es Ion Online. Bien, Ion Online es un juego de grindeo. No es para un juego de PvP tipo WOW, tipo Lineaje tipo Ion, tipo Black Tesser. No, no, no. Este juego es puro de grindeo. ¿Se puede ser PvP? Sí. Hay PvP. Si sí. vas a hacer PvP, lo más seguro que te haga falta hacer PvP. Pero lo que mayormente vas a estar haciendo en el juego es farmear ítems. Farmear ¿Por qué? Os voy a aplicar. La base del juego trata en farmear ítem. A ver si me acuerdo. Esta es. Mira. Esta es la rama de pasiva. Nosotros empezamos aquí en medio aventurero novato y según vayamos haciendo algo se van eh, vamos especializando por ejemplo si yo solo me dedico lo que es a recolectar pues iré mejorando la recolección y podré fabricarme cada vez mejores armas de recolector a mejor arma de recolector que va por tier 1 2 y 3 así mejores materiales de recolección podré recolectar para mejorar para... o por un lado dedicarme a la venta y al comercio, a lo que viene a ser el comercio, o por otro lado dedicarme al crafteo. Como pasa en la gran mayoría de los juegos de MMO, no podemos serlo todo. Es decir, o nos dedicamos a recolectar. O nos dedicamos. O nos dedicamos a. Bueno, perdón. Reconectar y muchas materiales para reconectar. Vamos a simplificar. O nos dedicamos dentro de la recolección. A la fibra o nos dedicamos a la minería o nos dedicamos al obrero pelero a ese coge pieles o al leñador etc etc si se doy cuenta según voy cogiendo vale una vez que voy aprendiendo este puedo hacer esto o esto cuando ¿vale? llega a cierta cantidad ya podré aprender el nuevo nivel de recolección y recolectar mejores materiales y así con todo por eso o abierto, Alien Online es un juego para todo aquel que le guste la recolección, el grindeo y el crafteo Luego aparte pues tenemos como normal el PvP eh, ¿Qué más hay? Vamos a ver un segundo porque aquí se me ha mandado otro premium Bueno, eh, hay que decir que como el juego va a ser free to play pues esto ya poco me va a servir eh, La verdad, eh, no sé para qué vino Podemos comprar cosas como pagando oro, tengo oro de sobras, tengo oro de sobra si quiero pagarme un premium. Bien, mi inventario. Pues yo tengo ahora mismo esto, tengo... Eh, yo, hay muchas clases, yo soy un vago. Ahí ya sobre la clase ya estoy un poquito perdido porque hace mucho que no... Hace mucho que no juego. Eh, me he metido porque, vamos, sé que va a ser free to play y me había preguntado mucho si voy a jugar y me había mucho para si voy a jugar y mucho me si habéis preguntado sobre el juego qué tal si voy a jugarlo que como es el juego y demás mira han, han puesto guardia antes no había guardia a ver si me he metido en una zona pvp vamos algo me dice que esta zona pvp no puedo tener un actividad de actividades a de 30 en segundos No, ¿veis que esto se hace una PvP? Región segura, los jugadores no te pueden atacar Vale, perfecto No, no hace una PvP Bueno, yo me vengo aquí, me bajo del caballo Y aquí tenemos a los bichitos Vamos a atacar ese Vamos a atacarlo Ahí. Bájate el burro. Bájate el burro. Bájate el burro. Ahí está. A la mierda. Y cogido. Luego que que no puedo coger arenica. Necesita martillo de piedra para, de novato o superior para coger arenica. Yo no me estoy especializando en los que recolectar. Yo me estoy especializando en lo que es en coger madera y lino y todo lo demás. Esto puedo picar puedo tratarlo. Esto sí, ¿veis? ¿Para qué vale esto? Pues luego no vale para coger. Eh, para, ¿Cómo queremos decirlo? Según el arma que vayamos a fabricar de tiers 1, 2 y 3, nos va a pedir materiales más, digamos, más finos, más refinados y más superiores. Por eso es la gracia del juego, de estar lo que es mejorando y, comer, y hay que comercializar un montón con otros jugadores por el tema que os estoy diciendo, por el tema de de pillar materiales, porque como no, todo, no podemos abarcarlo todo, pues tendremos que, por ejemplo, si queremos fabricando una túnica y nos pide tela y nosotros no nos hemos especializado en la recolección de lino, bueno de fibra, Vegetales para, lo, para poder hacer tela, pues tendremos que comercializar con jugadores que se hayan dedicado a eso. Al fin y al cabo, todo se mueve en lo que es el comercio y el grindeo y todo. Eh, está muy chulo, la verdad. Eh, a mi juego me gusta, no es malo para nada el juego. Mm, a ver, vamos a bajar, vamos a atacar esto. Mira mineral de hierro es poco común, pero claro, no podía poder seguramente. No voy a poder, seguramente, lo que es. Eh... Hacerme correr. Porque no tengo. Pico. Cabrón, a mi, a mi burro. No, ataque que te, que te reviento, eh. Vale. ¿Ves? Ahora puedo coger eso. El, el, el, el estaño si puedo picarlo. Y como es un golem de estaño, pues. Como normal, pues. Al morir, pues le quitamos el estaño. Aquí hay mineral de hierro poco común. Yo creo que no puedo cogerlo. Vamos, vamos a ver. No, no puedo. Me hace falta un pico iniciado superior. Diréis. ¿Por qué tengo el burro al lado? Porque tener el burro al lado. Mi inventario. Mi capacidad. Aumenta. Si yo cojo. Y me bajo del burro. Y me alejo. ¿Veis? Carga máxima. Mola. A ver. Luego aparte de burro. Hay mejores. Ya que si nos vamos a dedicar también al comercio, nuestro transporte se mejorará y podremos llevar eh, mejor transporte. Pero si hay algo, pues mejor para poder llevar más carga y comercializar. La zona. Eh, estoy aquí. ¿Veis? ¿Cómo sé dónde tengo que ir a, a grindear? Pues por ejemplo, estoy aquí. Estoy aquí, ¿no? Sí, en esta zona. Mira. Aquí hay eh, piedra, lino y mineral. Si yo pinchara aquí, vamos a ver. Hay cosas mías, vamos a cambiar el mapa. Aquí. Sigue habiendo de nivel 2 y 3 de tierra, ¿vale? Vamos a seguir mirando. Vamos a mirar. Aquí. Mirad, ¿Veis? ¿Veis? Y esto es región roja, la región roja es que hay peligro, vamos. Bueno, si yo me bajo aquí y vuelvo a atacar a este señor, golem. La atacamos y ya está. Y no pasa nada. Y no me ha atacado, pues le jodamos la vida. Le, jodemos. Le, le le robamos el cuerpo. Ahí, ahí. El juego tiene mucho grindeo y hace falta. Y es un consejo: mmm, de la primera podríamos, podríamos jugar solo si queremos. Pero cuando nos llevamos, llevamos un poquito más avanzado en el juego, mmm, vamos a necesitar de una will o de jugar con amigos porque. El juego no es que sea complicado, pero vamos a necesitar de una will que nos apoye, bueno, bueno, que nos enseñe. Que por, también para crecer juntos y porque luego a la hora de hacer PVP, mira, ahí, eh, ahí quiero ir yo. Luego para PVP, porque hay objetos que hace falta hacer PVP para ordenarlo, solo como que es una mala idea. Me piden dos, que vengan dos. Tú, tengo que ir para. Luego, sobre el tema del de las clases, bueno, yo soy un mago piromántico. Es un mago que voy al ataque de fuego. Ahí en la página web, ya que hay mucha build, esto se parece un poquito al Poe, eh, la gente publica su build, ya que eh, el piromántico, eh, ¿cómo se llama? Se llama piromántico. Eh, aparte de la skill, hay que equiparse de cierta cosa que mejorando la la skill perdón la skill la eh, que antes de decir, la, skill la la obtenemos con lo que nos equipamos por eso es bueno eh, saber a qué nos equipamos pues para obtener una clase para obtener perdón una skill u otras Yo que coja esto me va a atacar este me va a atacar poco, poco a falta claro cómo se mira eso pues mira el bastón igno del obrero el bastón igno de no, del obrero me da ciertas habilidades pues eh, también depende de lo que nos equipemos nos vamos nos equipamos una habilidad u otra por eso en la página web hay builds de creo que era, era en la página web de esta manera si no pues luego diré si me, si no en la página web luego me preguntáis os digo dónde están las builds de albion online pero ya digo lo mejor es pillar gente que juega online que os explique, que os enseñe un poquito cómo es el juego y que aprendáis porque el juego eh, yo hace meses que no juego y hay cosas ahora, ahora que he entrado después de meses nunca he llegado a lo que ha instalado ahora que he entrado después de meses mmm, hay cosas que no me acuerdo sinceramente no voy a engañar el acuerdo como Matiardo 2 y mi equipo de recolección es tier más superior pues recolecto más rápido y recolecto más. Para que el algodón es una, un material muy básico. Pero me vale para fabricar materiales más superiores. Mira, aquí hay un amigo. A ver si puedo con él. Mira, te vamos para que se me cargue la, la skill: Esto casilla, cura de herida, campo de fuerza y sprint. Eh, ya chupado. Venga, está tan procuro. Y a coger oro. Vale. Y a curarse. Ya veis, Ariel con mola. Es para echar ahora. Es para, es para. que le guste el farmeo, el grindeo. No le importa estar aquí echando ahora. Y el mapeado, ya veis he visto que es grandísimo. Grandísimo. Aquí hay mucho mucho muerto de esto. Vamos a dejar... Eh... Hay algo interesante. Vamos a ver lo que, que es. Porque aquí hay muchas cosillas escondidas por el mapa. No os preocupéis que no muero, eh, tan fácilmente. Mi personaje no es, no es una, vamos, que no es nuevo. Vale. Podía haber muerto, sí. Y vaya a morir tan fácilmente, no, cofre martito, madre caña. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cógelo. Cuánta cosita, ¿no? Vale, para mí. Y oro. Vámonos. Vámonos para pa la ciudad. Ahora os diré también que hemos creado junto a Guti, ya sabéis, ese jugador youtubero que como yo subía y jugaba a Ion hemos creado, eh, Guti y yo hemos creado un servidor en Discord llamado MMO, MMO Hispano para todos aquellos que les gusten los MMO jueguen a los MMO y quieran tener un lugar para quedar con otros jugadores y eh, bueno pues veis lo que antes he comentado he estado recolectando Mmm... Metro la Santu. Vale, tú. Lo he dicho, quieran recolectar y, bueno, que bueno, quieran hablar con los jugadores, quedar con ellos y demás, ¿vale? Ahora en el Discord. Bueno, ahora voy a enseñar un poquito el Discord. ¿Esto que polla a eh? Yo nunca entré aquí. Bueno, pues, eh, puedo con ello, parece. Sí, puedo con ello. No me gusta esto Dios Creo que es una mamorra. Cantidad de jugadores amistosos en esta región Es una, una, una mazmorra para, para, para clindear Esto es verdad, esto, creo que lo pusieron nuevo, antes lo no había ¿En serio? de cuánto va a venir por mí, ¿no? Y no tengo ninguna magia así en plan... Bueno, tengo la B. Esta mamorra es para entrar en grupo. Yo aquí solo lo que hago es morir como una puta perra y como a él no voy a... No quiero morir porque una cosa muy peculiar del juego es que al morir dropeamos el equipo según qué zona, ¿eh? Según qué zona, al morir podemos perder el equipo. Por eso, mucho cuidado. Vamos para, para, para la ciudad. Vale. Vamos para la ciudad, vamos a ver lo que hemos tropeado, lo que hemos conseguido. Esta no es la ciudad principal, ¿eh? Esta es una de las ciudades más import una, una de las importantes. de que hay a, a mi, mi level A ver, he conseguido reliquia... De... Reliquia del experto, eh, reliquia antigua. Sirve para combinar artefactos. Eh... Ah, receta. No sé para qué vale esta reliquia. Hace mucho que no juego. Y no sé que vale, no voy a no voy a engañar la verdad. Bueno, pues ya veis, eh, el juego mola bastante. Y voy a enseñar ahora mismo el Discord. ¿Vale? De MMO Hispano. Aquí está ahí. Que junto a Guti hemos creado este pues, servidor de MMO Hispano. Para que podáis vosotros mismos pues, quedar aquí con, bueno, con otros jugadores, con vuestros compañeros. Tenemos, tenemos la sala de... Uy, y en la sala de Ion. Que la subió arriba este. Porque hemos subido arriba a la sala. Le voy a dar una las abajo. Bueno, estamos en la sala Power Side, Black Tesser, Ion, Tera, Arion Online, Lineage 2 y Day Soul. Otro juego. Y bueno, pues nosotros jugamos por Fortnite, Tour, Roe, Apple en GTA V, Outward, el ha creado este y esto. Eh, por ejemplo, en Albion Online, o he creado dentro de la sala de Albion Online, pues presentate, Trade, Wii, Buko Party, General, para que hable de todo y una cuadra sala para hablar. Ya, pues, como todo, pues. Ya veis, podéis entrar y vosotros mismos, pues presentaros y formar parte de la comunidad de ion o oh, ion iba a decir la comunidad de MMO hispano lo dicho ya sabéis que si queréis jugar a ion online o me en su página web o registráis y lo descargáis a ion online no te despierta ¿no? o aún así os pondré el enlace tanto del discord como eh, como de, del, del juego en la descripción del vídeo y si queréis que veáis más jugando a Ion online ¿Queréis más intentos a guías? ¿Queréis, queréis que más vídeos? ¿Queréis jugar conmigo? Pues decírmelo en la descripción, no, la, la descripción en los comentarios del vídeo, y aquí un servidor pues bueno, dirá pues, lo que pueda hacer valorará las posibilidades, y como todo pues o más directos, o más vídeos, o más guías. Como siempre digo, soy Kiel gracias por haber estado ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. Un fuerte like y hasta la próxima.